Muy bien, muy bien, contento. Es que hay mucha gente en turno. Yo, yo lo que no estoy de acuerdo es que sean reconocimientos póstumos. Que dejen que los artistas lo disfruten en vida. Y, por todo lo que se nos han ido, hay muchos artistas ido. Mira, él pasó mejor vida yo te lo digo porque estuve en su cabecera por mucho tiempo él vivía con nosotros en Villa de y el legado de Anthony es eh, eh, igual al de Roberto Carlos en Brasil al de Manzanero en México fue un gigante que acaba de irse a, a descansar claro que se lo merece claro. todos son merecidos todos son merecedores como Puso una vez a hacer un reconocimiento ante Río ¿Qué opinas de eso? Porque eh, les... en, una, en una democracia todo eso se va a ver Pero a pesar de eso El, el reconocimiento fue aprobado Sí, no tuvo tiempo De recibirlo, pero fue aprobado ¿Cómo opinas de las actitud que están pasando Entre el mismo, el narilismo, el fuiste Que tú eres militante del PLD Yo pienso que El PLD es un gran partido Y Le tocará la historia Reconocer los aportes de cada grupo. La institucionalidad no debe romperse. Si el si el PLD en este momento eh, tiene gente importante que debieran enfrentar la justicia por corrupción, no, la, la institución como tal no debe colapsar. Que, que, que, que... paguen lo que la deben. Si el de la... Eso lo va a decidir la sociedad.